Eh, eh, habéis puesto aquí Vamos a empezar por los gráficos Aquel gráfico de la disposición Me ha liado un poco porque No se veía como muy bien no Porque hay muchas cosas Pero está, está bien, quizás a lo mejor teníais que haberlo hecho un poco más grande El cómo van los jugadores Esto me parece bien Pero ya que tenemos cuadraditos y circulitos Poner cuadraditos eh, Por lo demás Parece que la regla y eso que habéis puesto está bien Y lo y los objetivos, darle a la zona válida de la pared De consecución, golpear tal, tal bien, mejorar la coordinación y golpeo Está bien, conseguir más puntos que arriba Al final de un tiempo o conseguir más puntos cuando finaliza el juego o lo que sea, ¿de acuerdo? Está, está más o menos bien, parece, me parece que está bien Y los tiempos también están bien los pelotazos pueden ser peligrosos, sí. Y si en vez de jugar con la mano, jugáis con otra cosa, si lleváis una pala o algo de esto, también son peligrosos los palazos. Vale, pues venga, empezad. Vale, eh, nuestro juego es el frontón o la pelota baja. Supongo que más o menos todos habéis jugado. Consiste en darle normalmente con la mano, nosotros vamos a jugar con cualquier parte del cuerpo, a la pared por encima de la línea esa que veis, ¿vale? Entonces, las reglas serían: eh, la pelota debe golpear por encima de la línea, los jugadores no se pueden salir del campo, si se salen del campo es punto para el otro equipo, solamente puede dar un bote como máximo antes de golpear, si da dos, como en el tenis, es pues, punto para el otro equipo y poco más. Lo único, si intentáis retener a vuestro adversario de cualquier forma o lo que sea, son cinco puntos, una penalización de cinco puntos extras para el otro equipo. ¿vale? Y para que no molestéis mucho. Y otra regla así más especial que hemos puesto es que vamos a jugar eh, cuatro personas, dos contra dos, entonces mmm, si por ejemplo yo golpeo, el siguiente golpeo de mi equipo lo tiene que hacer mi compañero, obligatoriamente, para que haya participación de todos, ¿vale? Y ya está, pues o sea, hacerme grupos de cuatro dos contra dos. ¿vale? Ah, otra cosa, vamos a empezar ocupando las canchas aquellas para intentar, no estar muy cerca del portal, ¿vale? Punto, punto, favor. ¿Qué bien. Y y ah, ah, como bueno. ya, no, entiendo, como. Sí, que, que, que usted me propuse, que se haya tenido que algo. o los de sí. Pero los no está yo muy niño bueno, y Y el ya mayo